Considero que la formación que está siendo impartida por EUDEM me formaliza y me enfoca a la vida laboral, porque uno de sus aspectos fundamentales ha sido el networking. Desde este punto de vista nos está permitiendo, como estudiantes, lo digo especialmente por mí, generar unas redes de comunicación con diferentes entornos. Estamos en un lugar como lo es España, Madrid, en el cual hay muchísima capacidad administrativa y en la cual tenemos una muchísimas puertas abiertas, todo va a depender de la forma en que nosotros lo veamos. El MBA lo que hace es capacitarnos en todos los aspectos, en financiero, contable, administrativo y creo que si tenemos la capacidad de adaptarnos a los diferentes medios es la forma en que realmente podemos considerar que somos capaz de afrontar todo este tipo de situaciones a las que nos afrontamos laboralmente hablando y también socialmente hablando. Lo que más me ha gustado de mi día a día en la escuela es la multiculturalidad con la cual me he encontrado. He tenido la posibilidad de conocer personas en un mismo día de diferentes nacionalidades. Yo pienso que hoy soy, pienso y soy totalmente diferente a la persona que vino hace un año, porque ahora entiendo que las cosas hay que verlas más en grande, eh, salí de un punto o de un estado de confort en el que estaba en su momento, y aquí se aprende mucho a adaptarse al día a día. Gracias a EUDE tuve la posibilidad de entrar a una compañía grande, eh, actualmente estoy siendo como analista de negocios, eso pues es súper bueno y de ahí empiezan a nacer otras, otras necesidades y otras perspectivas.